Entonces, cuando ustedes escuchen la palmada, yo voy a decir un tema de los varios que nos llevamos, van a ser una especie de estatua con una imagen cualquiera que esté conectado al tema, una imagen cualquiera. El tema que me corresponde es el que yo proyecto con mi cuerpo en Imagen abstracta o concreta de la idea, el concepto o el tema que me... Migración. Estatua. Migración. Contaminación. Sigo caminando. Bien Consumismo e individualismo Sigo caminando Pobreza Seguimos caminando Bien comprometido, bien comprometida con la idea que estoy queriendo hacer. Consumismo e individualismo. Sigo caminando. la estatua, la fotografía de ese tema, qué significa eso, muchacha? Que tengo que escuchar a mi compañero su propuesta y seguirla, o tengo que proponer algo que me puedan seguir sin que tenga que decirle aquí mira no, no, abájate como que si estuvieras tirando la basura. No, no no no no. Cero palabras. Leo el lenguaje corporal que alguien está proponiendo Y si nadie propone, yo me atiendo a proponer y que me sigan Trato de ser claro Intento decir lo que quiero, lo que está en mi cabeza y que otros me sigan ¿Vale? Entonces Voy a decir el número y el tema Contaminación, grupos de dos Seguimos caminando, muy bien. Seguimos, seguimos. Entonces, escucho el número, voy a decir primero, perdón, el número de personas me al grupo y el tema lo hago. Grupos de cuatro. Pobreza. Sí, sí, si quedamos dos, no importa. Seguimos, Muy bien Grupos de cinco Migración Si se juntan seis No importa Y vos cuéntame Salte de ahí Los demás tienen que mantenerse A ver cómo le hacen Y me cuentas Qué está pasando ahí. Parece que una persona eh... ¿Quiere irse a algún lugar? Eh, las demás personas pareciera que, que están viendo el hecho. No sé si les parece o no, pero lo no están viendo nada más. Ok, muy bien. Sigan, sigan, sigan. Pónganse sus dos pies ojo, para que se no se canse. Lo, ponte de nuevo en tu imagen, en tu foto. Usted, salga de la foto y me dice, me cuenta que está viendo. ¿Es un de ¿no? ¿Es que quieren mejorar su vida y cada uno de ellos lleva una mochila van siguiendo a alguien que les pues, está llevando hacia, hacia su destino su nuevo destino que cae cada uno de ellos y pues en el rostro se ve la emoción y la desesperación de cambiar el país y mejorar su vida Ok, muy bien. Intégrase a su foto y les hacemos las fotos ¿Cuántas gentes hay en cada... No se les salen los equipos Sigan sí, los mismos equipos ¿Cuántas gentes hay en cada equipo? Cinco Hay a cinco, ustedes cuatro Y ustedes cinco Muy bien, se van a quedar en esos grupos ¿De acuerdo? Bueno Busquen un espacio Ustedes están bien aquí pues Vamos a partir como en cuatro El espacio ¿Ustedes ya eligieron migración van a hacer cada uno van a inventarse tres fotografías no tres fotografías distintas sobre su tema si sí se vale ponerse un poco de acuerdo pero intenten no hablar mucho solo sigan al compañero si el compañero hace esto entonces me volteo a verlo y digo donde puedo entrar con respecto al tema que está haciendo que me, me implica y yo qué puedo hacer bueno me meto aquí o me meto aquí ¿tás? ¿no? dependiendo entonces, cada uno tiene su tema Recuerdenme Contaminación, contaminación, contaminación pobreza, pobreza, pobreza, migración Muy bien, a la cuenta de tres Y al aplauso, hacen sus fotos Sobre el tema que tienen ahora Una, dos, tres Ahora en ese papel, en esa situación. ¿Cuál es mi rol? Bien, deshacemos. Una cosa diferente, una cosa nueva. Una vez más, lo mismo. Ahora, otra cosa, vamos a otra cosa. Si ya hice una situación, no voy a repetirla. Voy a cambiarla del mismo tema. Una, dos, tres, ahora. busquen diferentes formas, diferentes, trato de no quedarme en mi mismo lugar y solo ¡tas! ¡tas! ¡tas! ¡tas! No, busco, me tiro al suelo, me expando, me cambio de lugar, cámbiense de lugar, no se queden en el mismo lugar. Última, una, dos, tres. Fotos, ¿no? Nos movemos si es fotografía. director o directora ¿sí? van a elegirla entre ustedes, van a decidir quiénes quieren que sea su director o su directora este director o directora puede estar afuera o adentro de la foto no importa si quiere estar adentro va a estar adentro si quiere estar afuera va a estar afuera pero va a escuchar las opiniones de sus compañeros las sugerencias y va a armar una fotografía específica del tema que tienen ahorita pero ahora tiene que ser una función específica. ¿Quién soy? ¿Qué está pasando conmigo ahí? ¿Y por qué? ¿Vale? Entonces pueden poner de acuerdo, se pueden organizar. No hablen mucho, traten de formar la foto. Cuando la tengan, vamos a verlas. Vamos a ver cada... foto cada, ¿Vale? Ok, a trabajar pues. Eligen su directora o directora. ¿Cómo sí. Vamos a deshacer entonces un momentito y ahorita vamos a esperar a presentar. ¿Ya tienen aquí su foto? A ver, quiero verla. ¿La directora usted es la directora? Sí, muy bien. Muy bien. Ahí ya estamos listos, está el director, directora. director, muy bien, para que ellos sigan creciendo y nosotros nos quedemos ahí estancados, okay. muchas gracias a ti, ahora vamos a hacer cada foto que ustedes ya tienen y solo las vamos a observar en silencio, ya nos explicaron y ya podemos hacer otras interpretaciones, vamos a hacer primero uno, do, equipo dos y equipo tres, ¿va? observamos, Y este es el tema de migración Observen cada personaje Bien, gracias Equipo 2 Bien, observen cada personaje Vean los rostros la proyección corporal, la energía que tiene cada cuerpo. Muy bien, gracias. Equipo 3. La siguiente situación es que vamos a hacer una foto, vamos a hacer fotos, dos fotos más. Una que es un antecedente y una que es una consecuencia. Del momento que ustedes están representando. Es decir, de este cuadro como de contaminación, qué pasó antes y qué puede, si seguimos este mismo cuadro, qué va a pasar después. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a hacerlo entonces. Crean sus dos fotos, platiquen, pero trabajen bastante con el cuerpo. Y sin hablarse, sin decirse nada, cada uno ya sabe su lugar y en cámara súper lenta van a ir a la siguiente foto. Y ahora, súper lenta, más lenta que eso. Súper lento. Vamos a la siguiente foto. en cámara lenta hacia su última fotografía despacio ubíquense, bien concentrados bien contenidos en su energía en su última escena y ahora junto igual el muertito lo va a hacer a ver como lo hace Van a hacer un sonido, ya no con la boca, sino con el cuerpo. Algún sonido, no importa. Siempre ubíquense en su personaje, una palmada en alguna parte del cuerpo, con las dos manos, o un tonido de dedos, o un chasquido en la boca, cualquier cosa, o un soplido, pero que no sea sonido directo, sino un sonido más como el de otras fuentes. Va. Empezamos primero con la señora Busque un ritmo La señora y la nena van a ir al mismo Porque solo es un acento Entonces van a ir las dos iguales y, y todo lo demás se ajusta a ese acento Paz Paz, no vayan rápido Escúchense